¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanza en Criollo. Hoy les traigo una noticia muy buena que es en Ledbit se renovaron y pusieron un nuevo sistema de pagos diarios en criptomonedas y encima de todo son 15 criptomonedas. En otras aplicaciones por ahí ponen 3 o 4 pero en esta 15 criptomonedas. Así que por favor si te interesa quédate y mira este video que te enseñamos cómo hacer para que te den todos los días criptomonedas. Bueno, antes que nada se necesitan hacer una cuenta en Letbit. Cualquier cosa le dejo acá arriba un video de cómo se hace, cómo se fondea en Letbit. Para que ustedes puedan ingresar plata. Y también le dejo el link de referido en los comentarios. Así pueden ganar hasta 100 dólares. Y además cuando ustedes carguen. Le van a dar un, un beneficio en su primera compra. Así que bueno. Una vez que ya tienen la cuenta. Vamos a la cuenta para ver cómo se hace. Para dejar eh, cada criptomonedas ganando su interés en la parte de generar rendimientos, fíjense acá están los activos que tenés, el cambio, carga, todo vienen a esta parte que dice generar rendimientos, le hacen clic y se le abre esta pestaña donde acá tenés cada criptomonedas y también se puede poner en pesos te genera una cierta cantidad de rendimientos por ejemplo en pesos tenés hasta un 20% anual, en Bitcoin un 3%, en Ethereum un 2,5%, en USDP 14, casi 15%, en todo lo que es coin te dan 14,9 casi 15%, después tenés en DOC 3,74%, en SOL un casi 8%, Luna 8,60. USDT 19,30. El MATIC un 10,23. En K. Esta es súper buena gente. Un 59% de ganancias anuales. Es la que más da. Después tenés ADA casi un 7%. BNB un 8%. En Polkadot te dan un 10, casi un 11% y en UCDC un 15%, casi un 15%. Bueno, es sumamente fácil, una vez que ustedes tienen cargado ya el saldo, lo único que tienen que hacer es correr esta pestañita para el costado y acá te dice, esto es en peso, vas a recibir un 20,2% Ponen confirmar y te dice comisión cero. No te cobran ninguna comisión por dejar invirtiendo. La composición, remuneración de cuenta corriente un 100%. Un 100% ellos no te sacan nada. Términos y condiciones. Dice el pago de rendimientos y el cobro de, los de la comisión correspondiente se realiza todos los días a las 5 de la tarde de Argentina. Dice, al activar una inversión el saldo no quedará bloqueado, pudiendo ser utilizado por cualquier otra operación en la plataforma. O sea, es como en las otras, vos dejás invirtiendo por ejemplo mil pesos y si vos lo necesitas puedes sacar 5, 6, lo que vos quieras y no está bloqueado. En el momento en que vos lo querés retirar lo podés sacar y el resto se sigue invirtiendo. Para el cálculo del pago de rendimiento se considera el saldo disponible mínimo que hayas tenido en las últimas 24 horas. El saldo bloqueado por órdenes límites no se considerará como saldo disponible para el pago de rendimientos. El primer pago de rendimiento se efectivizará siempre y cuando haya pasado al menos 24 horas de la última activación de las inversiones. Si desactivas o cambias la inversión, no cobrarás el próximo pago. Las tasas mostradas son anualizadas y pueden variar todos los días. Bueno, acá lo que te estaba diciendo es que si vos tenías 10 mil pesos, por ejemplo, y sacaste 5.000, tenés que volver a esperar 24 horas para que te vuelvan a pagar porque te toman el último saldo, el último saldo que no tuvo movimiento en la cuenta. Bueno, ponemos a aceptar y comenzamos a invertir fíjense que un peso con 61 centavos y ya estoy generando no hay límites con lo que tengas puedes generar vamos a hacerlo con este fíjense que con este te da para dos opciones una es con la con este pool que te da un 14% y si no con este que es este es un modo más conservador que te da un 2,69%, pero nosotros vamos a ir al del casi 15%, ponemos aceptar y vamos a hacerlo con Solana, que acá nos está dando casi un 8%, aceptamos y listo gente. Ya tenemos todas las criptomonedas que tenemos ya invirtiendo. Yo en esta plataforma tengo poco plata porque realmente no me gustaba eso de que no, que no generen mis criptomonedas todos los días un poco de ganancias. Pero ahora vamos a ir poniendo cada vez más en esta plataforma porque es mucha la cantidad de criptomonedas que te permite generar ganancias. Más que nada en esta es la que más voy a ir. En Cake voy a poner bastante plata. Porque te está dando un 59%. Y otra que en Cake muchos de los juegos empiezan a, a usar PancakeWab. Así que esta cripto seguramente va a subir en el tiempo. Así que bueno gente, muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Gente, esto ha sido...